El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 9. Vamos a recordar una vez más las terminaciones de los verbos regulares terminados en AR en tiempo pasado. Aquí tenemos el verbo volar. Comenzamos con yo volé. Terminación e. Tú volaste. Terminación haste. Él, ella, usted voló. O. Nosotros, nosotras volamos. Amos. Vosotros, vosotras volasteis. Hasteis. Ellos, ellas, ustedes volaron. Aaron.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 Preguntar. 10. Preparar. 11. Presentar. 12. Probar. Comenzamos con el verbo necesitar en tiempo pasado. Yo necesité. Tú necesitaste. Él, ella, usted necesitó, nosotros, nosotras necesitamos, vosotros, vosotras necesitasteis, ellos, ellas, ustedes necesitaron. Ángel y Luisa necesitaron ayuda en álgebra. Orar. Yo oré. Tú oraste. Él, ella, usted oró. Nosotros, nosotras oramos. Vosotros, vosotras orasteis. Ellos, ellas, ustedes oraron. Ellos oraron por los enfermos en el hospital. Ordenar. Yo ordené. Tú ordenaste. Él, ella, usted ordenó. Nosotros, nosotras ordenamos. Vosotros, vosotras ordenasteis. Ellos, ellas, ustedes ordenaron. Ellos ordenaron su comida favorita. Parar. Yo paré. Tú paraste. Él, ella, usted paró. Nosotros, nosotras paramos. Vosotros, vosotras parasteis. Ellos, ellas, ustedes pararon. Manuela paró un taxi y se fue a casa. Pasar. Yo pasé, tú pasaste, él, ella, usted pasó, nosotros, nosotras pasamos, vosotros, vosotras pasasteis, ellos, ellas, ustedes pasaron. Nosotros pasamos por la cafetería antes de clase. Pelear. Yo peleé. Tú peleaste. Él, ella, usted peleó. Nosotros, nosotras peleamos. Vosotros, vosotras peleasteis. Ellos, ellas, ustedes pelearon. Mi hermano peleó en la clase de karate. Pensar. Yo pensé. Tú pensaste. Él, ella, usted pensó. Nosotros, nosotras pensamos. Vosotros, vosotras pensasteis. Ellos, ellas, ustedes pensaron. Yo lo pensé muy bien y tomé una decisión. Pintar. Yo pinté. Tú pintaste. Él, ella, usted pintó. Nosotros, nosotras pintamos. Vosotros, vosotras pintasteis. Ellos, ellas, ustedes pintaron. Nosotros pintamos la casa en tres días. Preguntar. Yo pregunté. Tú preguntaste. Él, ella, usted preguntó. Nosotros, nosotras preguntamos. Vosotros, vosotras preguntasteis. Ellos, ellas, ustedes preguntaron. ¿Usted preguntó el precio de la camisa? Preparar, yo preparé, tú preparaste, él, ella, usted preparó, nosotros, nosotras preparamos, vosotros, vosotras preparasteis, ellos, ellas, ustedes prepararon. Ellos prepararon una comida deliciosa. Presentar. Yo presenté. Tú presentaste. Él, ella, usted presentó. Nosotros, nosotras presentamos. Vosotros, vosotras presentasteis. Ellos, ellas, ustedes presentaron. Yo te presenté a mi mejor amigo. Probar. Yo probé. Tú probaste. Él, ella, usted probó. Nosotros, nosotras probamos. Vosotros, vosotras probasteis. Ellos, ellas, ustedes probaron. El científico probó que la medicina es efectiva.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 El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 9. El tiempo pasado en español.